Epíferos, yo soy Cerecero y ahí llegó el equipo de la semana número 45. ¿Y qué creen? La Liga MX está de regreso. Frankie Lampard hace su aparición por primera vez en el equipo de la semana. Este jugador veterano fue pieza clave para que el New York City venciera al Montreal Impact con uno de sus goles. Aunque hay que hacer algo con su 35 de ritmo, ¿no creen? <risa> También está Agustín Marquesín, el portero del Santos Laguna, quien fue una auténtica muralla frente a los poderosos Tigres y le permitió a su equipo rescatar un punto en la Liga MX. En su segunda aparición está Irving el Chucky Lozano, este jugador que lo pretende el Manchester United, participó de gran parte en este 5 por 1 frente a León en el cual eh, anotó un doblete y además participó en una asistencia. Nada más chequen sus estadísticas, ¡qué bárbaro! 90 de ritmo y grandes números en sus disparos. A estos grandes jugadores se unen Fabián Castillo del FC Dallas, este colombiano corre como el viento, corre como el viento, tiro al blanco. También está Dairo Moreno de los Cholos de Tijuana y también Diego Valeri del Portland Timbers. Pues bien, Fiferos, este fue el equipo de la semana número 45. Habrán packs y si les sale alguno de estos grandes jugadores, por favor, avísenme en un comentario. Yo soy Cerecero y los Fiferos, cuando Chucky no mata sino anota goles, FIFA la vida.